Ah, y, si y ya ten, tenés de bromuro, hablábamos acá con una chica, ¿cuánto? ¿500 dólares? 500 dólares. 500 dólares, fíjate, 5 por 4, 200 mil pesos. ¿Y qué, y qué ¿Qué cultivo? ¿Qué pasa con la polilla en tomate? no, con no. En pues 500 dólares. 1. 500, sería... 1500. Ah, 1500 dólares. Arriba de los 60 mil. Sí, por ahí, sí, sí. Si sí. el año pasado valía 50, 45 50 mil pesos ya y teníamos el dólar a 30 y monedita Sí, sí, sí, sí, sí. sí. 1500 dólares, sí. Pero 50 mil pesos. Que era, la pita, ¿no? no, no, no, no. 50 kilos para mil metros cuadrados. Los invernaderos míos tienen justo mil metros cuadrados. Yo daba una garrafa de 50 kilos, que inclusive casi me cuesta la vida, eso es lo que decía Mariel hoy. Eh, Ustedes saben, le voy a contar mi experiencia. Eh, yo manejé toda la vida. Pero vio siempre los errores los cometemos. Eh, habíamos dado un muro y entonces después lavamos la manguera. Bueno. Estábamos lavando la manguera y yo me voy, yo tengo eh, cortado en el medio y tengo en la mitad del invernadero, tengo medio invernadero para que eh, el rendimiento de la manguera sea pareja, eh, el riego, corté en el medio, llevé hasta el medio la parte madre y tengo medio invernadero, tengo 50 metros y 50 metros de manguera de larga. Entonces esas mangueras las fui y las destapé en la punta, para lavarla. Y cuando salió el chorro de agua que me mandaron los muchachos, pegó en la cortina, en el nylon, y se me vino encima, y tenía bromuro. Se me cortó la respiración por completo. Por completo. Quise caminar y no pude. Entonces, tenía como a medio metro un poste del invernadero y me agarré en el poste del invernadero porque ya me desvanecía. Y empecé a respirar muy despacito, porque eso, como te corta el oxígeno, este, yo siempre tengo la precaución cuando lo doy, de, de empezar a respirar despacito, muy despacito, cortito, despacito, despacito, despacito, y me recuperé. Pero es muy peligroso. A mí casi ya le digo me costó la vida con el bronculosis. Vengo la solarización, no corré ningún riesgo de nada. Inclusive hasta las mismas plantas, los yo he tenido. Los surcos de los costados, cuando aplicábamos bromuro, en las puntas que quedaban los restos, eh, se caían las plantas. Teníamos que replantar hasta tres veces a veces, porque había resto de bromuro y se morían las plantas. Néstor, una pregunta: ¿qué sí. pasa con el manejo sanitario eh, de la polilla de tomate, de las enfermedades? ¿Vos notaste alguna ventaja? Y se nota en principio, en final de ya de la cosecha eh, ataca. Pero en el principio sí, en el principio es eh, muy, muy sano el cultivo. Prácticamente hasta, nosotros hacemos aplicaciones preventivas, por supuesto. Eh, en el... Yo diría que hasta la cosecha del primer racimo, segundo racimo, venimos... Haciendo un tratamiento cada 10 días, 12 días, preventivo. Pero ya después, arriba, la mosca blanca te vence, en el final... Porque ahí estabas haciendo un tomate de segunda casi, Digamos, vos, vos, este... Y eso y es segunda, segunda entre, sí. No podés hacer tomate de primera con, con solarización, no podés. Y en esa que solarizaste, plantaste en la del año pasado, en ese lote volviste a solarizar o volviste a hacer tomate con el efecto de la primera? No, aguantes, no, no, no, no, tomate con el efecto de la primera lo hicimos cuando hicimos, eh, ¿te acordás, Mariel? Sí, el, trabajo que mostramos. Con el trabajo que mostramos primero, que ganamos un premio, hay que decir. <ríe> sí, sí. Gracias, Eh, aplicó el indicador de impacto ambiental. A ver, María Rosa levantó la mano. Ah, María Rosa hizo un trabajo de evaluación de impacto ambiental y gracias a eso nos ganó un premio en el Congreso de Agricultura. Sí, hicimos, hicimos un tomate, sacamos, levantamos todo, ella me hizo un análisis, estaba bastante bien y hice una hice un segunda cosecha. Eh, no, hice una primera cosecha, perdón. Claro, había hecho una segunda. E hice una primera cosecha, inclusive estuve probándole a semillas de Emilio unas variedades nuevas que son muy precoces y anduvo bien, ¿eh? anduvo muy, muy bien, muy bien también. ¿sí? Bueno, bueno, Néstor, la verdad, muchísimas gracias, pero ahí te vamos a dar un presente. Néstor, por favor. Por prestarnos el invernadero para hacer sus ensayos, porque él se ha dedicado a enseñar a otros productores, por ejemplo, a Florencio Varela, eh, a aplicar la técnica, así que sí. para nosotros este, es un gran aliado. Bueno, ahora vamos a escuchar a Gabriel. Sí, hay un productor muy grande.